Son las 21 horas con 53 minutos, estamos de retorno con el programa. Vamos a hablar de temas municipales, y es que hemos visto oh, una crisis al interior y así lo vamos a decir que ha generado... Eh, precauciones en varios ámbitos por un lado estamos hablando del caso Terza eh, el caso World Center que en su momento la curva de Holguín lo que ha significado los, los vínculos si había o no eh, la relación entre la representante legal del grupo Saavedra junto al concejal Ciñani al momento de tomar las determinaciones en eso eh, lamentablemente un mega deslizamiento acá en la ciudad de La Paz eh, en fin eh, ¿cómo, es, cómo, ¿Cómo se está abordando esta temática? ¿Cuáles son los puntos que se están observando? Teníamos entendido, por ejemplo, que el alcalde de debía presentar hoy en la Cámara de Diputados un informe, sin embargo, por motivos de estos trabajos que se desarrollan, no lo ha hecho. Pero, ¿qué está pasando en el Consejo Municipal también? Hoy está con nosotros la concejal eh, Mabel Machicado, nos acompaña en los estudios. Concejal, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, y nuevamente en el estudio para poder... Eh, Comunicar o informar ¿no? a, a los ciudadanos de todo lo que se está llevando a cabo dentro del Consejo Municipal. Mire, con el tema del deslizamiento que hemos tenido en La Paz, eh, eh, como que el tema de, del concejal siñani ya, ya está cumpliendo simplemente los plazos, tenía audiencia, se ha negado la misma, pero ¿qué pasa con la comisión de ética qué pasa con las investigaciones y con todo el trabajo que ustedes están realizando? Bueno, efectivamente, nosotros como Comisión de Ética estamos cumpliendo los plazos que corresponden eh, según el reglamento, ¿no? Eh, el 20 con la resolución del 24 de abril eh, que ha aprobado el Consejo Municipal una resolución donde menciona la acumulación de eh, la denuncia de la concejala Chacón a la denuncia del concejal Jorge Silva nosotros ya hemos notificado lo que es al, al concejal eh, Fabián siñani con el auto de radicatoria en fecha 26 de abril no, hemos hecho la notificación correspondiente y el reglamento menciona que a partir de la notificación porque hemos notificado a los tres concejales, el concejal Fabián siñani el concejal Jorge Silva y la concejala Cecilia como menciona en el reglamento ¿no? tenemos que notificar a las tres partes, hemos notificado y ellos a partir de la notificación tienen cinco días para poder presentar eh, sus descargos, presentar o ratificarse en la denuncia que ellos han realizado. Ellos han presentado en tiempo oportuno, el concejal eh, Jorge Silva presentó un memorial mencionando la ratificación en su denuncia la concejal Cecilia con de igual manera y el concejal Fabián siñani también presenta pero un memorial impugnando la resolución eh, que ha emitido el Pleno del Consejo Municipal hace conocer varias observaciones. ¿Cómo las observaciones, por ejemplo? Bueno, para poder eh, hace conocer eh, que nosotros como Consejo como eh, como comisión no estaríamos dando cumplimiento al artículo 17, pero el artículo 17 lo, lo tiene que dar el cumplimiento la directiva. Observa ¿no? que la directiva supuestamente no habría dado cumplimiento al artículo 17. También observa de que él no quiere que se acumule estas dos denuncias, sino que se vayan por cuerdas separadas, ¿no?, entonces también está pidiendo varias grabaciones eh, del, del Pleno del Consejo Municipal que está en su derecho ¿no? de poder eh, impugnar eh, esta resolución, pero los que tienen que resolver esta impugnación es el Pleno del Consejo Municipal porque el Pleno del Consejo Municipal es el que ha aprobado eh, esta resolución. A raíz de eso nosotros como Comisión de Ética Hemos hecho el análisis y siempre precautelando el debido proceso. Hemos, emitido, hemos enviado ya la carpeta lo que es al pleno del Consejo Municipal eh, solicitando la suspensión de plazos porque mientras no se resuelva esta impugnación, nosotros como Comisión de Ética no podemos proseguir con la investigación. Tiene que resolverse esta impugnación, tiene que aclararse. Y eh, una vez que el Pleno del Consejo Municipal se pronuncie al respecto, ya pues nosotros como Comisión de Ética nuevamente iniciaremos lo que son las tareas y las labores. ¿no? Hemos sugerido la, al Pleno del Consejo Municipal que se eh, suspendan los plazos uh -huh. y que se resuelva de manera inmediata lo que es la impugnación eh, ¿Cuál es la ingresa? respuesta en este caso? ¿todavía? Bueno, no, eh, no sabemos todavía, el día de ayer hemos enviado, no estamos uh, al día jueves, viernes, yo creo que la próxima semana se tratará ya en el Pleno del Consejo Municipal, incluso la nota que se ha enviado como Comisión de Ética entonces la próxima semana ya eh, yo creo que vamos a saber cuál va a ser la decisión del Pleno del Consejo Municipal tiene dos opciones, ratificarse en la, en la resolución que se ha emitido o si no, eh, tomar en cuenta las observaciones que hace el concejal siñani y eh, eh, determinar que se cambie la resolución o no, ¿no? eso lo tienen que los, lo, lo tiene que analizar el pleno del consejo municipal entonces eso se, se espera todavía por los plazos que, que usted señala eh, concejal eh, mire, en determinado momento este tema ha, ha empezado a enredarse ¿no? eh, porque habían declaraciones si las conocían, no, cuáles son los vínculos, ya está en una etapa eh, de instancia judicial de hecho este tema sin embargo, como consejo municipal, ustedes tienen un rol dentro de, de, de, de fiscalización dentro de esto, que, que permita también esa transparencia que decimos a. a... A la población paseña, ¿no? Si, si existieron irregularidades, evidentemente habrá que proceder. Eh, toma mucho tiempo, se cumplen los plazos de manera así concreta y inicie el este proceso, porque se viene el caso Terza, pero también el World Center se, se, se une, se, se complica en algún momento. ¿Cuál es la explicación así de manera muy simple, concejala? Bueno, eh, efectivamente, con respecto a, ese, ese, a esos temas uh -huh. que son eh, preocupantes para mí personalmente como concejala, no, eh, lastimosamente hemos tenido una, una demora ¿no? para determinar, por ejemplo, decidir qué se iba a hacer con la denuncia de la concejala Chacón. no Más de un mes casi, en la cual se ha determinado eh, de acumular mediante una resolución. ¿no? Ahí hemos visto una demora y además eh, en, anteriores otro, en otros casos que ha llevado adelante la Comisión de Ética, donde... Eh, han estado eh, denunciados concejales de la bancada del movimiento al socialismo, pues se agilizaba todo, ¿no? Era bastante rápido, ¿no? Eh, la, el, el actuar de, no, por ejemplo, de la dirección de gabinete y todo eso, pero en este caso eh, he que visto por... que se han, tal vez se han olvidado, ¿no? De algunas normas que se tienen que aplicar como por ejemplo el artículo 17 en la cual la comisión de ética ha enviado dos notas uh -huh. exigiendo que se cumpla este artículo y tal vez ha demorado el tratamiento dentro del consejo municipal uh -huh. no sé cuál la razón no, la ciudadanía es la que tiene que juzgar porque yo como comisión de ética no eh, no puedo emitir ningún claro tipo de criterio, no. Pero eh, ¿no? ha habido una retardación, no, más de casi un mes, que en la cual se ha, recién se ha tratado el 24 de abril eh, la denuncia de la concejal Checon pese que ella ha denunciado el 27 de abril, el 27 de marzo, perdón, no. Pero lastimosamente se ha demorado bastante. Concejal, otro otro tema así muy puntual. ¿Qué pasa con la situación y la habilitación del concejal Sinani? Suplente. Bueno, en este momento el concejal Señani está con licencia, ¿no? Hasta, el, hasta fin de mes, fin de mayo, ¿no? Uh -huh. Ahora la concejala la suplente ha enviado lo que es una nota, eh, se ha pronunciado el tribunal electoral haciendo conocer de que el, el presidente del consejo es el que tiene que eh, habilitar. Y el presidente del consejo también nos hace conocer de que habría una. Eh, estaría inhabilitada la concejala porque habría trabajado ¿no? en, un, en, en el gobierno municipal, la concejala y el artículo, eh, uno de los artículos de la ley 482 menciona que ningún concejal suplente podría trabajar en el gobierno autónomo municipal de La Paz. ¿no? pero eh, de mí mi criterio personal es de que tiene que haber un pronunciamiento claro del de, de tribunal eh, electoral eh, con respecto a la inhabilitación de la concejala. O sea, no podría trabajar eh, ningún, ni un solo mes, así sea contrato, tres no meses, me, que es lo que decía. No menciona eso en la normativa, no, no, no menciona, simplemente dice de que no podría trabajar cuando la concejala eh, o el concejal suplente va a asumir de manera definitiva, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que se tiene que hacer una muy buena interpretación de la norma, pero en este caso los la bancada de Sol.vo es el que tiene que determinar y definir nosotros como bancada del movimiento al socialismo, uh -huh. vamos a pedir que se respete las normativas ¿no? las normativas, pero si la concejala caso... necesita, o sea, uh -huh. si la concejala no está inhabilitada por, por la autoridad competente que es el tribunal electoral pues tendría que nomás eh, asumir no pero si, los conse si la bancada de Sol.vo tiene algún tipo de observación, yo creo que tiene que hacer las gestiones necesarias para eh, que se inhabilite esta concejala la propuesta que tienen también de la otra concejala suplente, Cecilia Bonadona. Bonadona, ¿no? lo mismo, lo propio, también funcionaria, estaba en una de las direcciones. Sí, eso es lo más raro, ¿no? De que para unas sí la normativa, pero para otras no. ¿no? Pero ahí, ahí, ahí nosotros, nos quedaba como, la duda. Como mm. nosotros, como, como concejales del movimiento socialismo, vamos a exigir que se cumpla la norma. Voy con un tema para cerrar, por favor, concejal, la entrevista. ¿Qué pasa con, eh, como consejo municipal, han tocado el tema del, del deslizamiento, las, eh, las investigaciones, un informe que haya presentado, que se haya exigido ante lo ocurrido, porque estamos hablando de varias familias afectadas de omega deslizamiento, existen no responsabilidades del Ejecutivo eh, cuando se tienen viviendas que son que no cuentan con documentación, son ilegales. Hoy decía el señor Revilla, el alcalde Revilla decía todas las que colapsaron realmente no tienen autorización municipal. ¿Por dónde pasa este tema, concejala? Bueno, efectivamente hemos estado nosotros en el lugar del deslizamiento, hemos podido evidenciar de que lastimosamente ha habido mucha dejadez por parte del Ejecutivo Municipal, donde los vecinos también nos han puesto en conocimiento de que este este, este tipo de rajaduras que estaba existiendo en, en el lugar y han puesto en conocimiento hace mucho tiempo atrás al, al municipio de La Paz pero lastimosamente sus demandas no han sido atendidas. A raíz de eso hemos emitido un instrumento de fiscalización eh, haciendo las consultas correspondientes y si estos predios eran no tenían autorización, ¿no? Muchos de ellos nos dicen que estaban pagando impuestos y que pagan impuestos, ¿no? Si ¿Y pagan cómo? impuestos ahí. ¿Cómo, cómo pueden pagar impuestos? ¿Autorización ¿no? indirecta? O, claro, ¿no? Eh, para pagar impuestos tienes que tienes que cumplir varios requisitos, ¿no? Eh, tienes que tener una autorización del gobierno autónomo municipal. Y además, ellos mencionan de que semanas antes ha habido movimiento de tierras por parte del municipio, ¿no? Uh -huh. Y ellos arguyen de que ese movimiento de tierras es la que ha hecho que colapse este de deslizamiento. A raíz de eso nosotros hemos emitido y estamos a la espera de, la, de las respuestas de estos instrumentos de fiscalización para poder encontrar a los responsables si es que existieran porque nosotros vemos por conveniente que si es que hay un responsable de estos hechos, se tiene que sancionar, porque no es posible que nosotros arriesguemos la vida de estos eh, ciudadanos dentro del municipio de La Paz, porque creo que es importante que como municipio precautelemos, ¿no? Si, si hemos visto que estaban construyendo sin autorización, seguramente debe haber los instrumentos de fiscalización que, hayan, que ha hecho en este caso la, sub, la subalcaldía Cotaoma. ¿no? También estamos pidiendo que nos envíen toda la documentación que corresponde a ese sector, eh, porque el alcalde municipal en en varias oportunidades ha mencionado que ellos no tenían ningún tipo de autorización para poder hacer las construcciones correspondientes y no eran construcciones que recién se estaban realizando y eran construcciones grandes como se ha podido ver en varios videos cuando se han uh -huh. desplomado las casas esas construcciones si es que no tuviesen autorización han debido de tener un eh, han debido de ser sujetos a fiscalización y tiene que haber informes correspondientes con, con o, respecto observando a esas, estas observa, construcciones efectivamente efectivamente estamos pidiendo que nos envíen toda esa documentación The cat sat on esperemos que no les envíen, esperemos que existen estos instrumentos o estos informes de fiscalización que ellos tendrían que haber realizado al, al percatarse o evidenciar que hay una, una construcción ilegal y sin autorización. ¿Y, y yo porque le hago esta consulta? Y con eso cierro porque estoy 66 viviendas colapsadas, y eso lo hemos escuchado, el alcalde decía, ninguna tenía autorización municipal. Aquello obviamente ha generado molestia en los, eh, los vecinos que han perdido porque están esperando una expropiación, y bueno, en medio de eso se viene también este juicio de la familia Gisbert, eh, en fin, concejal, ya veremos cómo posee ese tema. ¿Ustedes fiscalizan, sin embargo? Sí, estamos fiscalizando, pero también eh, lamentamos ¿no? que no nos dejan fiscalizar porque eh, emitimos algún instrumento de fiscalización, nos responden después de un año, después de meses y no cumplen lo que dice el reglamento. El reglamento claramente menciona los instrumentos de fiscalización por parte del Ejecutivo uh -huh. Municipal tienen que ser respondidos en cinco días, pero lastimosamente no lo cumplen. Y hemos emitido estos instrumentos, esperemos que retornen para que nosotros podamos seguir investigando y podamos seguir fiscalizando se ha solicitado y esos informes de las de las eh, viviendas hemos solicitado todos los informes que tengan con respecto a todo el sector eh, de que, ha ¿En qué tiempo tendrían que entregarles. bueno ya nos tendrían que entregar ya la próxima semana porque ah, eh, esos informes hemos emitido ya eh, el día lunes no entonces uh -huh. la próxima semana ya estaría, tendría que retornar a las oficinas para poder eh, si no verificar cuentan con esa con esa información bueno ahí ya pues hay ahí. una contradicción no porque si yo como alcalde menciono uh -huh. de que son ilegales, también se debería de haber hecho un proceso a estas personas que estaban construyendo de manera ilegal. No uh -huh. podemos dejar construir de manera ilegal a ningún ciudadano porque pasa este tipo de hechos. Claro, ¿no? la este construcción no se hace de un día al otro. Claro, estamos obviamente, solitos, ¿no? sí. ¿no? Muchísimas gracias, concejal. Siempre bienvenida. De nada. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los, uh, a los televidentes y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa, en instante, retomamos.